Hola a todos, bienvenidos a Melicat Blog. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo crear un logotipo muy sencillo en Canva. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ir a la descripción de este video e ingresar a la página de Canva.com. Ya estando en la página de inicio, le damos en Crea un diseño. Hacemos clic ahí y buscamos una medida de cuadrado, es decir, que tenga el mismo ancho y el mismo alto en las medidas. En este caso, yo encontré uno que se llama post de Instagram que tiene 1080 por 1080 píxeles. En todo caso, si no lo quisieran de 1080 píxeles, pudieran ustedes crear alguna medida que fuera en cuadrado. Recuerden que debe medir lo mismo de alto y de ancho para que pueda ser un cuadrado. En este caso vamos a crearla de 1080 por 1080 píxeles. Cuando abre el documento, Vamos a tener aquí diferentes plantillas, si queremos crear un logotipo o algo por el estilo, no nos servirán. En este caso tendremos que irnos a la parte de elementos. Y aquí, digamos que pues tienes una pastelería, ¿no? De algún negocio y quieres crear un logotipo de alguna pastelería. En este caso yo ya he buscado, si se fijan, pastel logo. Y de esta manera me salió, bueno, me salieron varios resultados. Y bueno, si quieres aquí que aparezcan todos los resultados, lo dejas aquí en todos. En caso de que no, te vienes acá a elementos gráficos. Es decir, si lo que tú buscas es un dibujo o un vector o algo por el estilo, en elementos gráficos lo vas a encontrar rápidamente. En este caso vamos a elegir este que está aquí. Lo vamos a ajustar a la mesa de trabajo. Lo centramos. Y ahora vamos a irnos a la parte de texto. En la parte de texto vamos a darle donde dice agregar un título. Y aquí pondremos eh, pues lo que es nuestro negocio y el nombre de nuestro negocio. En este caso voy a poner para este ejemplo pastelería cupcakes. Vamos a ponerle así. Voy a hacer esto un poquito más grande. El texto lo pueden hacer grande aquí en el botón de más. O jalando de la esquinita de alguno de los extremos del de texto. Ahora lo posicionan en donde ustedes quieran. ya sea arriba, abajo. Esto ya va a depender de la creatividad de cada quien. Los entran. Y elegimos un, una tipografía de texto adecuada. Yo para este ejemplo voy a dejar simplemente esta. O también pudiera hacer algo por el estilo, algo así. Y lo ponemos del color que tiene el logotipo. En este caso yo lo he puesto de color rosa. Ustedes pueden elegir entre 24 colores que tiene predeterminados aquí Canva. Si necesitan algún otro elemento para su logotipo, en caso de que no quisieran hacerlo de esta manera, también pudieran irse a la parte de elementos y buscar algunas herramientas que les pudieran ayudar. Como lo son las líneas y formas... Y también van a poder encontrar más elementos acá, de este lado. En este caso, digamos que esto lo vas a poner en tu página de Facebook como una foto de perfil o en tu WhatsApp como foto de perfil. Le puedes dar acá en descargar y buscamos la opción que dice JPG. En este caso nada más tendrías que elegir la calidad, el tamaño lo vamos a dejar así o pudieras elegirlo en PNG. Si quieren trabajar con este logotipo en PNG, solo le dan en donde dice fondo transparente. Le damos aquí a la palomita y le damos en descargar. Guardamos nuestro archivo y listo, tu archivo estará guardado sin fondo, en caso de que lo hayas guardado con fondo transparente. O en caso de que no lo quieran en JPG y lo quieran en PNG pero con el fondo blanco, solamente dejan la opción de fondo transparente sin la palomita y bueno ahora una cosa que les quiero mostrar también aquí en Canva es que tiene la opción de animar en caso de que quieran hacer un pequeño video o una pequeña animación con su logotipo trae diferentes animaciones que no necesitan la versión Pro de Canva las que tienen la coronita si sí necesitan la versión Pro pero estas son completamente gratuitas y esta de aparecer es muy buena Incluso el texto también lo pudieran animar y trae diferentes animaciones. En este caso si ya lo animaron y ustedes quisieran alargar la duración de su animación o su video. Porque se tiene que guardar a forma de video o a manera de GIF. Creo que también trae esa opción. Pudieran ustedes alargar la duración. Ahí le he puesto 10 segundos pero puede ser la duración que ustedes quieran. Creo que máximo te da 30 segundos. Ya que como es una animación para estarla repitiendo 30 segundos es suficiente créanme. Entonces aquí pueden darle clic aquí para poder ver una vista previa de lo que sería su logotipo. Y de esta manera podrían crear un logotipo en Canva sumamente fácil. Hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a este canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya tenemos una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por el canal, sin más que agregar se despide Julber y nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias.